¿Por qué estudiar informática en la Universidad de Alcalá? Hola, nos encontramos en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá. Aquí, dentro de la rama de Ingeniería Informática, se imparten los grados en Ingeniería Informática, Sistemas de Información e Ingeniería de Computadores, así como máster y doctorados asociados. La Ingeniería Informática es la rama de la ingeniería que aplica los fundamentos de la Ingeniería de Software, Ciencias de la Computación e Ingeniería Electrónica para el desarrollo de soluciones integrales para el procesamiento de datos y telecomunicaciones. Entre sus principales aplicaciones encontramos la Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos, Big Data, Ciberseguridad, Inteligencia Artificial, Arquitectura de Computadores, Redes de Computadores, Desarrollo de Software y Administración de Sistemas. En la Universidad de Alcalá se imparten los grados en Ingeniería en Sistemas de Información, Ingeniería de Computadores e Ingeniería Informática. El Grado en Sistemas de Información integra la gestión empresarial con la tecnología, ofreciendo especialidades de las cuatro áreas del semicírculo derecho. El Grado en Ingeniería de Computadores se centra más en el análisis, optimización e integración de hardware y software, con las áreas profesionales que se muestran en el semicírculo izquierdo. Por último, el Grado en Informática cuenta con una visión más generalista, cubriendo todas las áreas del círculo. Con una perspectiva orientada a la integración de los recursos informáticos en las empresas con la dirección de proyectos y evaluación de la calidad. Con ello, adquirirás las competencias profesionales para trabajar en la Unión Europea. Todos estos perfiles profesionales presentan una alta empleabilidad y, sin duda, mejorarán tus posibilidades de inserción en el mundo laboral. Esto es porque durante tu carrera podrás elegir realizar prácticas remuneradas en las más de 500 empresas con las que tenemos convenio. Académicamente, nuestras prácticas educativas son innovadoras, con una ratio de máximo 5 estudiantes por profesor. La ingeniería informática se puede aplicar prácticamente a cualquier ámbito, a la medicina, al comercio electrónico, a la aviación... Entre las salidas profesionales destacan puestos muy demandados actualmente, como son el experto en seguridad informática y en inteligencia artificial. Es una de las titulaciones con más empleabilidad y demanda laboral. En la Escuela Politécnica Superior contamos con docentes altamente preparados, pero que a su vez son cercanos al alumno. Puedes cursar casi la mitad de la carrera en inglés y también podrás disfrutar de becas para estudiar en el extranjero. ¡Anímate y ven a estudiar Ingeniería Informática con nosotros! Ven a Informática. En la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá formamos profesionales. Déjanos que te preparemos para tu futuro, que comienza aquí y ahora.